Les presentamos a Sanky by Theoma. Hecho con Sanky, un fruto andino milenario que crece en la sierra sur del Perú, que le brinda un alto contenido de zinc y vitamina C, los cuales tienen efectos positivos sobre el sistema inmune, complementado con más ingredientes funcionales que ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Sanky by Theoma, un producto exclusivo de Teoma que realmente contiene Sanky. Teoma. Wellness from the Andes.